Hola, soy Mariela. Sí, pase. ¿Es usted Karina? Sí, soy yo. Pero... ¿es usted quien...? Que sí, soy yo. Yo te he llamado. Y ese es el dinero que me has pedido, los 20.000 euros en billetes de 100. Pero puede moverse. No veo que esté mal. No se sé ver este ahí fuera. Puede andar. Y no veo que se retuerza de dolor. <risa> No sabía que esos fueron los requisitos. No soy una asesina. Ayudo a la gente a hacer algo que por sí misma no puede hacer. Entiendo. Pero pensé que con pedir tanto dinero, eso le haría igual. Es mi manera de subsistir. No hago esto todos los meses. ¿Comprende? Comprendo. Si no quieres ayudarme... Bueno, no diré nada. ¿Qué le sucede? ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión? No emito gritos de dolor y puedo andar. A duras penas, pero puedo andar. Aún así, el pozo tan profundo y oscuro donde me encuentro es peor que cualquier dolor o enfermedad. Mire... He visto a gente retorcerse de dolor, donde cada segundo le suponía un infierno. Por favor, no se atreva a comparar con algo así. Eres muy joven para poder entender el dolor que causa, el vacío, la soledad, la desolación que causa avanzar hacia la muerte. Pero... pero veo retratos con su marido y con sus hijos. De allí nace el dolor. Mi marido falleció hace cinco meses y para mí él era todo. Y mis hijos, no los he visto desde el entierro. Claro, tiene sus vidas, su familia y no tienen tiempo para su anciana madre. Pero, la verdad, no les culpo por eso. Comprendo cómo se siente. El fallecimiento de su marido es muy reciente. Pero hace ese tiempo para superarlo. Y hable con sus hijos. Sus hijos deben saber cómo se siente y, si no se lo dice, no lo sabrán. Aparte de la fase del duelo, que puede ser más corta más larga, cuentan con las ganas de vivir. Y yo ya he perdido las ganas por vivir porque no hay nada que ya me ilusiona. No hay nadie que me necesita. Solo quiero dormir. Siempre tengo sueño. Cariño, quiero irme de aquí. Lo ruego. ¿Ha contemplado la residencia como una opción? Sí. Pero como comprenderás, yo no quiero ir al cementerio de elefantes. Bueno, es comprensible. No mires esto como algo físico. Intenta mirarlo como algo espiritual. Y yo no tengo valor para apretar al botón off. Si lo hubiera tenido, ya lo hubiera hecho. Pero no soy tan valiente. Valiente es enfrentarse a la vida. Eso es valentía. Niña, tengo 85 años y me he afrontado la vida en mil maneras, más que te lo puedes suponer. Pero eso era cuando merecía la pena afrontarla. ¿No importa que beba agua? No, ahí al fondo. Mire, tiene las cosas muy claras. Es evidente que no necesita ningún psicólogo, porque entiendo que tiene la cabeza muy bien amueblada y también es evidente que ha meditado mucho la situación. Me alegro que eso sí, se ve desde ahí fuera. No, sí, sí, sí. Sí, la cuestión es que es que mi conciencia me dice que me largue de aquí. Pero también, por otro lado, pues pienso que este puede ser un caso como cualquier otro de los que he tratado. No sé, mire, para mí... Para mí es un problema decantarme por cualquiera de las dos opciones. Así que pienso que lo mejor que podemos hacer es hacer como Ramón San Pedro. Yo le dejo el producto y usted se lo inyecta. Será su decisión. ¿El producto es el veneno? Sí, así es. ¿Inyectado? Sí. Bueno, al menos Ramón San Pedro lo pudo beber. A mí me da miedo las agujas. Pues tiene que ser inyectado, no, no hay otra opción. ¿Bebido o inyectado? Soy incapaz de hacerlo, cariño. A mí esto me supera. Si te ofrezco más dinero, ¿serías capaz de hacerlo? No es un tema de dinero. Es una cuestión de conciencia. Mire, la eutanasia es algo que, en mi opinión, debe aplicarse a las personas a las que el sufrimiento no les deja vivir dignamente, ¿entiende? Y ese no es su caso. Ay, mi niña. Tú solamente ves y escuchas. Pero hay casos que no se pueden ver y ni se pueden oír. Usted se toma en la cama, yo le doy un somnífero y usted no se despierta jamás. ¿Y el somnífero es el veneno? No, el somnífero es un somnífero, nada más. Entiendo, me parece bien. Se toma las píldoras y se mete en la cama. Prefiero echarme. Bueno, da igual. Es posible que tarde unos 10 o 15 minutos en hacerle efecto. Puedes mirarme en los ojos, no pasa nada. Ya no, no es eso. Bueno, ahora se relajará y luego acabará durmiéndose. Muchas gracias. No me las dé. Ya sabe, lo hago solo por dinero. Hola Karina, soy Beatriz y tengo cáncer.